Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un tema del cual hice un video hace aproximadamente 6 años. Entonces, es un video que a muchas personas les gustó y que a muchas personas les ayudó. Y entonces decidí hacer una versión nueva porque obviamente, eh, bueno, el mundo está cambiando, las cosas están cambiando... Inclusive cuando hablamos de parejas y de relaciones, las cosas están constantemente cambiando, especialmente ahora con tanta tecnología y con los mensajes de texto y las eh, aplicaciones para conocer gente, etcétera, etcétera. Entonces decidí hacer este video nuevamente y bueno obviamente usando información mucho más actualizada para que ustedes bueno la pueden tomar en cuenta y puedan seguir mejorando en esa área y es sobre cómo enamorar a un hombre ahora um, antes de empezar es muy importante aclarar que de conocer a un hombre a enamorarlo hay una distancia muy muy larga por recorrer ¿Ah? es decir, tú puedes conocer a un chico pero después de conocerlo él se tiene que fijar en ti después de que él se fije en ti lo más probable es que él no quiera compromiso ¿por qué? porque es de forma natural es algo natural que los hombres nunca buscan el compromiso eso es, es completamente natural siempre buscan lo que sea más sencillo y hoy en día evidentemente eh, con tantas cosas que podemos conseguir tan fácilmente, tanto hombres como mujeres, pues los hombres especialmente simple y sencillamente van por el sexo y una vez que lo consiguen, cambian, ¿no? Y es, ok, la que sigue y la que sigue. Entonces, una vez que se fija en ti, hay que pasar la barrera de que solo busques sexo contigo y de que empiece a, tener, a, a tomar, a pasar más tiempo compartiéndolo contigo que se abra y una vez que se abre que ya estén pasando tiempo juntos entonces que él empiece a desarrollar sentimientos hacia ti y bueno como todo, todo esto, este proceso es un poco largo voy a hacer de voy a hacer de cuenta que tú en este momento estás en la etapa en donde ya se conocen ya están empezando a salir una o dos citas y obviamente te gusta este chico por alguna razón y quieres que las cosas vayan a un nivel más allá. Quieres que se enamore de ti. Y para, para explicar muy fácilmente cómo sucede esto y cómo pueden hacerlo ustedes, chicas, quiero que se pongan a pensar en todos esos chicos que estuvieron enamorados de ustedes antes y que ustedes no estuvieron interesadas en ellos piensen en todos esos chicos que, que a ustedes simplemente no les gustaba o no estaban lo suficientemente interesadas pero ellos estaban ahí, por favor dame una oportunidad y te mandaban mensajes y te invitaban a salir y te buscaban quiero que piensen muy bien en esas situaciones uh -huh. y después quiero que piensen también en las situaciones en las que tú has estado muy interesada en un chico y ese chico no se interesó en ti y quiero que trates de buscar las similitudes si pones atención y si realmente te puedes a pensar te darás cuenta que mientras esos chicos más intentaban contigo y más interés te daban y más te mostraban que, que querían todo contigo tú te alejabas más y te perdías el interés más y, te, y simple y sencillamente respondías los mensajes cada vez menos y hasta que te alejabas y del mismo modo cuando un chico a ti te gustaba, tú tratabas de acercarte y de acercarte y de acercarte y a lo mejor el chico de repente se empezaba a alejar más y más y más. Y quiero que pienses en estas dos situaciones porque es algo que sucede en todos, los en todos los seres humanos. La cuestión es que al ser humano por naturaleza le gusta el reto. No nos gusta que nos den las cosas tan fácilmente, porque cuando nos den las cosas tan fácilmente Posiblemente las tomemos, pero nos aburrimos muy fácilmente. Y puedes pensar en cualquier, en cualquier ejemplo de la vida, ya sea que te llegue dinero fácilmente. Si te llega fácil, te lo gastas fácil. Si te cuesta trabajo ganarlo, lo cuidas más. A los bebés, si les das un juguete así para que se calle o para que deje de hacer berrinche, lo toma y le pone atención dos minutos, pero después se enfoca en algo que no está, que no puede conseguir y que te está pidiendo. Uh -huh. eh, del, del mismo modo, sucede con las parejas. De repente tenemos a alguien que nos da todo lo que queremos, súper buenas personas, todo el amor, toda la atención, y... Estamos ahí, pero lo damos por sentado y entonces empezamos a buscar algo que está por allá. Algo que sea más difícil de conseguir. En conclusión, lo que nos llama la atención, tanto a hombres como a mujeres, son los retos. Son cosas que nos gustan, pero que no podemos conseguir tan fácilmente. Entonces, en una frase, la mejor forma para enamorar a un hombre es siendo diferente al resto de las personas. Es decir, si en, tú como mujer tienes que ser diferente al resto de las mujeres. Si es un hombre que sabe lo que tiene y que sabe lo que da y que es un hombre que se respeta a sí mismo y es un ganador, probablemente ese hombre tenga varias opciones de chicas con las que puede salir. Del de mismo, de mismo modo que tú tendrías varios chicos con los que puedes salir, eh, porque sabes lo que vales, y sabes lo que eres, ¿no? Bueno, pues del de mismo modo los hombres lo tienen. Y la única forma en la que tú puedes salirte de esa, ese grupo de chicas y sobresalir entre ellas es siendo diferente. Ahora, cuando digo siendo diferente, es que realmente tienes que hacer cosas que las otras chicas no harían. Por ejemplo, si estamos hablando que un hombre tiene como finalidad principal acostarse contigo y tú te acuestas con él de forma sencilla y fácil y sin que le cueste ningún trabajo, él va a pasar de ti. ¿Por qué? Porque ya cumplió el objetivo principal que quería, acostarse contigo. Y lo cumplió, así como lo cumplió contigo, lo cumplió con todas las anteriores y lo va a seguir cumpliendo con las que siguen. Ajá. Hasta que una chica no se ponga en el, en el plan de ok, esto no lo vas a tener hasta que yo lo decida. Hasta que eso no suceda, el hombre no va a poner atención a quién eres. ¿Por qué? Porque no tiene por qué porque cualquier cosa que tú le pudiste dar lo puede conseguir con cualquier otra igual que tú podrías conseguirlo con cualquier otro hombre pero para los hombres la cuestión sexual es un poco más significativa y mucho más importante que para las mujeres ¿por qué? porque las mujeres siempre tienden incluso aunque solo quieran sexo siempre tienden a enamorarse o a querer algo más más rápidamente si una mujer tiene buen sexo es muy probable que se enamore fácilmente pero si un hombre tiene buen sexo con una mujer no necesariamente tiene que enamorarse posiblemente simplemente le guste repetir el sexo pero no necesariamente va a desarrollar sentimientos y obviamente si el sexo ni siquiera es bueno o es normal pues no habrá ninguna razón por la que ese hombre se fije en especial en esa mujer dicho esto lo que tienes que hacer es ser diferente a las otras mujeres. Es decir, el premio del sexo se lo vas a dar hasta que realmente se lo gane. Tienes que hacer que trabaje por él. Tienes que hacer que tú seas un reto para él. Y la única forma de hacer eso es... Evitando que él consiga el sexo contigo lo más que se pueda. A la vez... ...que pasa más tiempo y se abre más eh, de forma personal, intuitiva y espiritual contigo. Es decir, si el chico que te gusta te manda un mensaje diciéndote... ...oye, ¿quieres ver una película en mi casa? Te podrás dar cuenta que ese mensaje es un mensaje que está precisamente hecho para que él tenga lo que quiere en el lugar que quiere, en el momento que quiere. Lo que tienes que hacer es demostrarle a ese hombre que las cosas son cuando tú digas, como tú digas y donde tú digas. La mejor respuesta a un mensaje de oye, ¿quieres ver una película en mi casa mañana? Sería como, mañana no puedo, pero ¿qué te parece si vamos al cine otro día, el día que tú quieras? Aquí tú estás dando a entender, sí, podemos vernos, pero no va a ser en tu casa porque sé que solo quieres sexo, porque obviamente nadie va a la casa de alguien a ver una película, o sea, digo, puede pasar, pero generalmente si un hombre te invita así, tiene en mente que te vas a acostar con él. Y le estás diciendo, no, mañana no puedo, no es cuando tú quieras porque no estoy disponible para ti el tiempo que tú quieras, estoy ocupada también, tengo una vida y va a ser cuando yo quiera, que es este día a esta hora específicamente, si quieres. Eso es importante porque así tú le demuestras a, esa, a ese hombre que tienes una vida, que, que, que no estás esperando a que él te mande el mensaje para que tú salgas corriendo, incluso aunque sea así. Yo sé que de repente las chicas sí están así como pegadas al celular, igual que los hombres cuando estamos súper interesados. Eh, y en el primer momento que recibimos un mensaje, respondemos y entonces salimos corriendo así si nos diga que vayamos al otro lado de la ciudad a verlos. Entonces es importante que mantengas la calma. Te tardes tiempo en responder, no respondas, nunca respondan de forma inmediata a menos que sea mensajes importantes de en dónde estás te estoy esperando aquí estás por llegar o eh, te, eh, ya llegué no estoy seguro si sea el lugar en el que quedamos etcétera Entonces, digamos mensajes que son de organización de dónde estás ya llegué o llego en cinco minutos o estoy un poco tarde esos los puedes responder inmediatamente pero si no es algo urgente no lo respondas inmediatamente tienes que tomarte tiempo demostrarle que estás que no estás esperando por sus mensajes que no estás ahí pegada al teléfono y obviamente lo mismo sucede cuando eh, te invita a salir demuéstrale que no estás disponible y bueno una vez que ya aceptaste salir con él y ya están en la cita es importante que le mandes señales de que tienes otras opciones ¿Ah? señales como el simple hecho de checar Checar tu celular y, y de repente, este, más bien no checar tu celular porque eso es realmente muy um, grosero. A mí, en lo personal, no me gusta cuando las personas están checando su celular. Pero si puedes hacer, de... si puedes hacer que de repente tu teléfono te mande una notificación y que él la note y que puedas simplemente Darle un vistazo sin abrirlo, sin desbloquearlo, sin responder los mensajes, pero darle un vistazo y, y, y, y sonreír, hacer como una mueca o algo así, él va a tener curiosidad de por qué te estás riendo o de qué está sucediendo, qué ah, has visto en tu celular que te provocó esa sonrisa. Y entonces, sin entrar en mucho detalle, siempre puede, simplemente puede decir, ah, es un amigo, ¿no? O si te vuelvo a invitar, dile, este día no puedo porque tengo planes con un amigo que le voy a acompañar a bla bla bla, lo que tú quieras, pero podemos vernos este día. ¿Por qué es importante que menciones amigos? Porque es importante que él sepa que tienes más hombres en tu vida, que hay más hombres que están buscando tu atención y que están buscando el momento perfecto para estar contigo. Amigos reales o, no, o amigos imaginarios, no importa. El, lo que importa es que él sepa que estás saliendo o no saliendo sino que hay hombres en tu vida de este modo él sabrá hmm, tengo que ponerme las pilas porque alguien más le está mandando mensajes y esto no me gusta entonces es importante que empieces a mandar esos esas como señales para que él se dé cuenta que no es el único que está peleando por tu atención y bueno en general debes mantener esto el mayor tiempo posible hasta que las pláticas o las conversaciones que tú y esa persona tienen sean más profundas que simplemente eh, cómo te fue el día de hoy o cómo está el clima o cosas triviales sobre cuál es tu color favorito o cosas así. Cuando empiezas a sentir que las pláticas ya son más personales, que estás... ...sintiendo que ese hombre realmente está abriéndose a ti. En, te habla de su vida, te habla de su pasado, te habla de su familia, te habla de sus amigos. Entonces quiere decir que él se está empezando a sentir más cómodo y seguro contigo. Y entonces es cuando empiezas a crear esta conexión. Y entonces ya puedes ir un poco más allá. Y cuando digo un poco más allá... Bueno, ya podemos hablar de, a lo mejor, eh, tener sexo y demás, pero debes hacerlo con mucho cuidado. No, no, no brinques de de, dor, de darse besos nada más a tener sexo. No, vete despacio. Tal vez eh, en una cita, bueno, se dieron un beso muy apasionado. Tal vez en la siguiente cita, este, bueno, ya hubo un poco más de toqueteo, un poco más de contacto, pero sigue sin tener sexo tal vez en la siguiente cita ya uh, sea un poco más algo más sin ropa pero igual tienes que irlo frenando así de ¿sabes qué? me gustaría que fuéramos un, más despacio la estoy pasando muy bien contigo me gusta mucho pero eh, no quiero que vayamos tan rápido ¿vale? yo sé que es difícil a veces controlar este tipo de situaciones pero si tú haces las cosas de esta forma ese hombre sabrá, sentirá que realmente se está esforzando por ti y realmente en el momento en el que llegue el premio mayor que le puedes dar que es acostarse contigo sentirá que todo el trabajo fue demasiado como para simplemente dejarte ir después de haber tenido sexo contigo entonces sentirá que realmente quiere continuar como lo ha hecho hasta ahora Obviamente habrá más sexo, y, pero aquí el punto es que sigan pasando tiempo juntos. Y eventualmente, obviamente si hay química entre los dos y si el sexo les gustó a ambos, pues el sexo puede continuar y eventualmente habrá algo más. Hay una regla que es la regla de las tres, regla de tres, eh, que se maneja en varios países pero no estoy seguro de que se maneje en todos y no estoy seguro de que se maneje en tu país. La regla de tres es básicamente que si te acuestas con una persona una vez, bueno, es una noche y ya, no pasa nada, ¿vale? Es como una noche y tal vez no vuelva a pasar, no significa que exista nada entre ustedes. Si te acuestas dos veces, es bueno, ok, el sexo estuvo bueno, entonces la segunda vez porque pues para disfrutar. Pero si te acuestas tres veces con la misma persona... En muchos países se considera que ya hay algo más. Ya sea, ya caíste en, en una relación de que es tu pareja sexual o que ya están en camino a empezar a intentar algo, a intentar salir en plan de pareja, ¿vale? Entonces, si tú llegas a la tercera vez que tienen sexo, ya es algo más que simplemente una noche de sexo o dos noches de sexo ya es o una de dos, o ya empiezan a hacer parejas sexuales que de todos modos es bueno para ti porque es la forma en la que puedes empezar a acercarte más a esa persona o ese hombre realmente ya está pensando o está intentando quedarse ahí más tiempo, ¿por qué? porque a lo mejor se siente a gusto contigo porque le gusta cada parte, cada momento y obviamente le gusta el sexo y bueno, en general, más de tres ya es algo sustancioso, ya es algo que puedes considerar, eh, digamos, exclusivo. Es decir, todavía puede cae el riesgo de que esa persona pueda estar saliendo o viendo a otras personas, pero eventualmente ustedes van a tener que tener la plática de qué somos y a dónde vamos, ¿no? Y eso es algo que... Es para otro video, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado y sin mucha presión. Y todo siempre trata de leer las señales que ese hombre te va dando. ¿Por qué? Porque los mensajes... Eh, la forma en la que se expresa contigo, las actividades que realizan. Obviamente, si de repente, después de la tercera vez que tienen sexo, cada vez que se ven solo es sexo, sexo, sexo, sexo, sexo, y ni siquiera tienen tiempo para conversar, bueno, eso es más que obvio, que están, están en una etapa de parejas sexuales. Entonces, tienes que cambiar eso. Significa que cada vez que salgan, evita que sea solo sexo. Eh, empieza a hacer actividades que los dos puedan disfrutar y que les permitan tener conversaciones como las tenían antes de que hubiera el sexo. Pero obviamente, si de repente, eh, a partir de la tercera vez que tienen sexo, las cosas se van dando bien, salen a cenar, se van al cine, y ya empiezan a tener más tiempo juntos y además agregando el sexo, esto ya es una situación en la que ustedes están, están teniendo citas para conocerse mejor y para entrar a algo más. Y eventualmente ese chico debería de tener sentimientos por ti. Esto es todo por este video. Voy a seguir hablando al respecto sobre cómo enamorar a un hombre, eh, más específicamente en ciertas situaciones y circunstancias y obviamente dando más... Um, consejos o pequeños tips al respecto pero me gustaría que me dejaran en su en, el, bueno, en los comentarios eh, alguna situación que ustedes consideren específica a su caso eh, que les haya pasado que a lo mejor eh, algún, estuvieron siendo con un chico y tuvieron sexo y después el chico desapareció o que a lo mejor estuvieron sexo, sexo, sexo y, y de repente le preguntaron al chico qué somos y él dijo no pues no somos nada o quiero que me digan sus experiencias al respecto para que otras personas las lean y tengan una cierta retroalimentación sobre qué pueden hacer o qué no hacer de acuerdo a sus experiencias también y bueno también trataré de responder sus comentarios y si puedo ayudar en algo obviamente lo haré con mucho gusto. Eso es todo, no olviden suscribirse para recibir notificaciones, denle clic en la campanita, la campanita les va a um, dar la notificación cada vez que yo suba un video y creo que les va a ayudar mucho porque estaré platicando sobre temas parecidos y sobre muchos otros temas muy relevantes. Eh, denle like al video si les gustó, compártanlo, es bueno que de repente lo compartan en sus propias redes sociales porque así si ustedes quieren ver este video en el futuro... Eh, pues simplemente van a su redes social y ahí lo pueden buscar más fácilmente. Porque a veces YouTube, con todos los videos que uno sube, pues de repente se, se pierden y es un poco más difícil encontrarlos. Entonces, si se lo comparten ustedes mismos, es mucho más fácil para ustedes. Y bueno, compartido con sus amigos también si les gustan. Y no olviden seguirme en el próximo video. Chequen mi Instagram, ahí subo bastante información muy buena también. Consejos motivacionales, eh, frases célebres. Cosas para hacer que su día sea muchísimo mejor. Yo soy Cristian, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Muah!